21 horas con 47 minutos, estamos de retorno. Muchísimas gracias por estar junto a Villa, la Televisión. Y le habíamos mencionado eh, al inicio del programa, para ser precisos, ¿qué ha ocurrido con el relleno sanitario o del de Pacomas? Si usted recuerda el deslizamiento... Eh, que se produjo el 15 de enero eh, ha generado todo un impacto ambiental y varias eh, consecuencias a partir de ello. Hasta el momento no se ha tenido una eh, solución a este problema y de hecho se ha pedido ampliaciones en cuanto al relleno sanitario de Alpacoma pero hoy esta madrugada un nuevo deslizamiento, vamos a conocer los detalles, cuál es el término adecuado, qué es lo que ha ocurrido tengo invitados en los estudios de la Televisión porque se da una conferencia hace instantes nada más. ¿Cuál es el impacto? De momento existe una emergencia por parte de pobladores en Alpacoma porque no quieren el ingreso de la basura de La Paz y de hecho también han solicitado el cierre definitivo. ¿Cuál es el escenario, el estudio técnico a propósito de ello? Tengo dos invitados, lo había mencionado. Está con nosotros Luis Arratia director general de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente. Luis, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Permítame saludar también a Sergio Morales, responsable de programas y proyectos de la Dirección de Residuos sólidos también del Ministerio de Medio Ambiente. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Empiezo con Luis, por favor, ¿cuál es el reporte ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en Alpacoma? Bueno, muy buenas noches. Eh, como les decía, ha eh, existido un suceso, nuevamente uh -huh. un colapso de, de, el estanque, de un estanque de lexiviados eh, en la parte baja del relleno sanitario de Nuevo Jardín de Alpacoma y además un deslizamiento del área, obviamente del talud eh, que sostiene este esta piscina de lixiviados, este estanque, eh, que significaría el talud de sostenimiento del mismo, lo que ha ocasionado un deslizamiento de toda el área eh, hacia la parte baja donde está ubicado el cuerpo receptor que es el río Alpacoma. ¿no? Es el, el término me dice es un deslizamiento de líquidos. Es el colapso de la piscina de lixiviados y el deslizamiento. Obviamente todo el lixiviado que existía en esas piscinas uh -huh. contenido en la piscina 9 eh, ha sido colapsada y el 80% del líquido, que son aproximadamente 5.060 metros cúbicos de, de líquido del exiliado, ha sido escurrido a la parte inferior. ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Cómo se puede controlar? Le digo por qué, eh, Luis, porque eh, estamos con el problema desde el 15 de enero que se tenía el deslizamiento. Uh -huh. ¿Qué medidas se tenían que haber asumido? ¿Más de seis meses y todavía no...? Eh, ¿Se podía prevenir este tema? Eh, ¿Cuál es el manejo? Si nos puede explicar así de manera muy simple. Sí, es, es muy importante establecer lo siguiente. Cuando existen este tipo de actividades, uh -huh. es necesario contemplar además un plan de contingencia. En este plan de contingencia tienen que estar descritas todas las actividades a ser desarrolladas eh, paso a paso de acuerdo a un procedimiento en el marco de que exista un suceso tal como el que ha acontecido tanto en enero como el que está sucediendo ahora. Uh -huh. Entonces son eh, procedimientos que se deben seguir paso a paso. ¿Sería un plan de contingencia? ¿verdad? Ese el plan de contingencia es el mismo que debería ejecutar y el mismo que debería haber presentado, entiendo, la alcaldía eh, como representante legal uh -huh. a la autoridad ambiental competente se presentó entendemos que no no se no se presentó ni al ministerio tampoco hecho llegar en el mismo ¿no? qué implica ello responsabilidades y, o, obviamente y esto tendría que estar aprobado obviamente por la autoridad ambiental competente que es la gobernación la gobernación así es hemos tenido un pronunciamiento en específico si voy con eh, con Sergio por favor uh -huh. eh, para poder explicar de manera muy simple este este, este tema por qué le digo porque genera un impacto ambiental. Eh, existe una emergencia en los pobladores de la zona. De hecho, eh, se está hablando de, de cuál, es la, cuál es el manejo que se tenía que realizar en esta zona y por qué volvemos a saber de un nuevo colapso y deslizamiento. Uh -huh. Bueno, evidentemente, ¿no? el, el hablar en términos de residuos, manejo de residuos, uh -huh. es algo muy delicado y muy complejo. ¿no? Y hay que tener la seriedad eh, correspondiente al manejo de estos residuos. Eh, ya con el suceso de enero eh, se han identificado diversas falencias eh, desde un punto de vista de, de operación con el tema del manejo de aguas de lluvias, eh, el tema de criterios de estabilidad del relleno sanitario en ese entonces y ahora nuevamente eh, se tiene un problema un poco similar en el sentido de la configuración que tenían las piscinas que están ubicadas en la parte más baja del relleno sanitario en la zona sur y obviamente han provocado el deslizamiento de Toda una masa tierra de los denominados queques, que básicamente uh -huh. es una mezcla de los lixiviados con suelo, con tierra, para poder confinarlos allí. ¿no? Y también ha ocasionado el derrame, como decía el ingeniero Ratia, de aproximadamente 5.000 metros cúbicos de lixiviados. Eh, los lixiviados son muy complejos por su comp composición y son altamente contaminantes. Entonces es necesario. ¿Cuál es el que... primer reporte en la zona a propósito de, de este derrame de los lixiviados? Bueno, el, haciendo las inspecciones uh -huh. esta mañana justamente se ha podido evidenciar que eh, evidentemente el, el, todos los queques, toda la masa de tierra deslizada ha tenido un contacto con el cuerpo de agua, con el río Alpacoma uh -huh. y se han tomado las muestras de agua justamente, se han tomado tres puntos de muestreo justamente a cargo del, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y en un par de semanas vamos a tener ya los resultados donde vamos a poder verificar tema de la contaminación. El grado en todo caso porque si ha llegado los lixiviados, uh -huh. si los lixiviados llegan al río entonces si hay una contaminación sí. hay que ver eh, el impacto el grado puede ser. Además hay que considerar dos situaciones uh -huh. que en inspección se han efectuado. Hecho. Primero eh, en la inspección realizada la hemos hecho de manera conjunta la gobernación, la alcaldía y la empresa operadora además de nosotros en, esas, en, esa, en la inspección realizada eh, eh, de acuerdo al reporte cuando se ha dado aviso por parte de Terza, del, del suceso efectuado uh -huh. del colapso de, la, de las piscinas, los mismos reportes por parte de los operadores de Terza, y eso está escrito en el acta que se ha, eh, que se ha suscrito esta tarde de inspección, no se han identificado, ninguna eh, persona que estaba en el eh, alrededor de la, de las, de la, del área de contacto del área del suceso uh -huh. ni tampoco explosiones ni ninguna esto porque extraño. había eh, declaraciones del alcalde que decía que habían di dinamitas sí. en el lugar loteadores sí, en el exacto. lugar. exacto yo creo que debemos ser muy responsables para informar a la población en ese sentido no entonces esto. prácticamente esto se ha desechado o ha sea, desvirtuado perdón en el sentido de que en el acta sus, la, los mismos operarios nos han dado fe de que no existía ninguno de ese, de ese tipo de actividades o de dónde, de, terza, ¿de, terza? De, terza. de Terza, que ellos son los administradores de la, la empresa Terza dice no se ha presentado eh, loteadores, gente en el lugar, Así es. dinamitas en el lugar, Así lo que es. podía haber generado el colapso. Así es, ¿No? exactamente. Okay. Entonces, como les decíamos, eh, en esa parte hemos sido nosotros eh, bastante responsables. Mm -hmm. De antes de emitir un criterio, poder verificar con los personajes que han estado en el sector, la gente que está operando. Además de eso, como decía eh, mi compañero, eh, en el sentido de que poder verificar si ha existido o no contaminación, visualmente hemos identificado que los eh, queques, como llamamos, que es la mezcla del exiliado uh -huh. y, y tierra, han superado y han... Eh, eh, se han eh, rebasado lo que es en la parte del, del cuerpo receptor en el río. O sea, ¿qué es lo que ha hecho la empresa Terza Operadora? En ese momento ya ha empezado a eh, hacer la limpieza en el cuerpo receptor. Además de eso, se ha tenido contacto. Uh -huh. Eso visualmente lo podemos identificar, hay, hay fotografías, hay imágenes. Pero, ¿qué más se puede, se puede identificar además de eso? Que nosotros, por responsabilidad, tenemos que efectuar el relevamiento de los análisis de agua en los puntos correspondientes. En el punto de contacto, que sería en, eh, precisamente donde, se, donde ha sucedido aguas abajo el suceso, aguas arriba y aguas abajo. Esos informes de laboratorio uh -huh. no solamente lo está haciendo el ministerio, además lo está haciendo la misma empresa Terza, Además lo está haciendo eh, el gobierno municipal del, de La Paz y eh, por una solicitud de nuestra viceministra de, de Agua Potable y saneamiento Básico, a través de EPSA se están realizando también eh, los, los análisis correspondientes. importante tomar en cuenta estos detalles. Sí. Dentro de las imágenes, eh, Luis Sergio, quiero me decían, se ha hecho una inspección, y estamos con esa explicación de lo ocurrido. Eh, ¿Se tiene eh, ubicado exactamente qué parte es, cómo es y si nos podemos... Y poniendo en contexto de lo ocurrido eh, el 15 de enero. Sí, tal es Sergio. Por sube. favor, si podemos explicar esto. Sí, parte. justamente, bueno, el suceso del 15 de enero está enfocado principalmente en las macroceldas eh, 3 y 4 de residuos, donde okay. estaba la basura contenida, ¿no? Uh -huh y evidentemente el movimiento de esos residuos ha afectado a algunas piscinas en la parte baja. Muy bien. Este nuevo suceso está enfocado específicamente en la parte sur eh, oeste del relleno sanitario, uh -huh. vale decir al lado izquierdo de la planta de tratamiento de lixiviados, donde se construyeron las nuevas piscinas de lixiviados a raíz del suceso de enero. Vale decir que las piscinas que están afectadas en este nuevo evento son nuevas, son eh, son piscinas que han sido construidas, tengo entendido la que se deslizó este, uh -huh. en este suceso en el mes de abril. Y hay una inspección que se ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la semana del 24 de julio, donde se ha evidenciado que esa piscina está en un 100% de capacidad de almacenamiento y ahora evidentemente ya con las inspecciones de campo se han verificado que un 80% de ese volumen ha sido derramado en la parte baja del relleno. ¿no? Son dos áreas eh, diferentes, evidentemente el primer suceso era mucho mayor, porque afectó más piscinas en mayor superficie, pero este está enfocado en una piscina de lexiviados en específico y una superficie aproximada de 2,8 hectáreas ¿no? de afectación. ¿no? Si sí, esos es de las nuevas, eh, se le, les hago la pregunta a los dos, de, de las nuevas que se han construido en este momento, mientras se cierra el relleno sanitario, ¿qué ha ocasionado el que haya colapsado ya, el que haya estado al tope, el que eh, se haya presentado otro tipo de incidentes? Okay. ¿Cuál es el escenario en este caso? Sí, eh, es, es responsable también emitir lo siguiente, el, el siguiente criterio. Uh -huh. Existen las posibles causas, una puede ser eh, el tema del diseño como tal de las piscinas del exibiado, que puede haber un mal diseño, en, en, de acuerdo al diseño se efectúa la construcción. Entonces puede existir, ese puede ser el, el eh, una de las primeras causas. Ante eso, nosotros lo que hemos hecho ahora, uh -huh. la viceministra ha mandado una nota de requerimiento de información sobre eh, la, el que nos remitan los diseños correspondientes para poder verificar si cumple los criterios de estabilidad, los criterios de diseño en cuanto al, el, al criterio de estabilidad de, de, de, estos, de estas piscinas. Otra de las posibles causas que también eh, puede ser es que en el sector estaban eh, identificadas eh, una banquina donde estaban eh, efectuando lo que son eh, los queques, el lixiviado con. Entonces puede ser que por una sobre, un, un peso adicional, el, el área de abajo haya sufrido obviamente el colapso correspondiente. ¿No? Y además, eh, otra de las causas puede ser la mala ejecución uh -huh. durante la implementación o la construcción del, de las eh, piscinas de lixiviados. Como esto ha sido, obviamente, y esto, y esto también es importante, establecer que estas piscinas, estas nuevas tres piscinas, las de las cuales es casi en su totalidad se encuentran a, a, en su capacidad máxima, eh, estas piscinas, lo que sucede es que podrían haber sufrido durante la ejecución una mala, constru una mala construcción. Como ha sido improvisado, porque estas piscinas no estaban programadas, estas piscinas hmm. han sido construidas a raíz de eh, lo que ha sus, lo que este se ha suscitado, de además, exacto. Que a, llevar a algún ahora, Obviamente que también estamos pidiendo información para que verificar si estas piscinas están dentro del área donde se tiene que emplazar el relleno sanitario. Voy con una consulta más y con ello eh, voy, voy cerrando la entrevista. Eh, qué corresponde ahora, qué acciones, cuál es el espacio de afectación se ha visto en cuanto eh, uh -huh. ¿Espacio, metros, no sé, eh, el término de afectación, por favor? Sí, claro. Bueno, eh, hemos aproximado, aproximado una superficie de 2,8 hectáreas. Uh -huh. Justamente también a raíz de las inspecciones del día de hoy se han dado una serie de recomendaciones técnicas. Uh -huh. eh, la principal justamente es el trasvase de los lixiviados de las piscinas que podrían estar en riesgo de de tener un nuevo deslizamiento. ¿Existe riesgo? Existe ¿De riesgo piscinas, en cuántas piscinas, por ejemplo? Eh, estaban tres piscinas en el sector, uh -huh. eh, la piscina 9 es la que colapsó y la piscina 8 está en, en un riesgo bastante, bastante crítico de deslizamiento. Es por eso que la misma empresa operadora ya ha venido, haciendo reali ha venido realizando el movimiento de los uh -huh. lixiviados de esa piscina hacia las otras que tienen de almacenamiento. Sobre ese punto hay que hacer notar también que a la empresa se le hizo la consulta y la recomendación de que puedan activar el tratamiento de los lixiviados en el relleno sanitario. Eh, en enero pasó el evento grande, eh, ahora ya han pasado una serie de meses y aún no se tiene un sistema de tratamiento de lixiviados activo o que esté en operación. Entonces se tiene obviamente un volumen de lixiviado que se tiene que acumular en el relleno y evidentemente su manejo se complica, ¿no? por eso que muchas de las piscinas están casi llenas, ese movimiento de la piscina que está en riesgo denota un riesgo porque el exibiado que se sigue generando en el relleno sanitario como tal es constante, entonces tenemos un problema latente. Así también se ha hecho una recomendación de que todo el que que está deslizado en la parte baja, en el cauce del río, sea retirado para poder eh, controlar un poco la calidad del cuerpo de agua, no, y hay que retirar eso porque obviamente está afectado a un lugar de terceros. ¿no? Y finalmente el tema de la configuración de toda la parte deslizada para nuevamente dar estabilidad al sitio. ¿no? De las tres piscinas hay una que no ha tenido una afectación tan directa, pero si se continúan haciendo trabajos o no haciendo una mitigación al estabilidad del riesgo. sector, hay riesgo uh -huh. en esa más. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Luis Sergio por habernos acompañado, darnos estos minutos y poder explicar de manera fácil lo que había ocurrido hoy. Esperemos soluciones y esas recomendaciones de manera inmediata porque estamos en una situación complicada para la paz Sí, es importante también darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía uh -huh. en el sentido de que eh, el actual lugar donde se están depositando los residuos sólidos uh -huh. no está comprometido en este sector. Eso sea, uh -huh. es importante y responsable decirlo. No, no está comprometido. No Ahí está están... comprometido. Están operando. Uh -huh. Lo que sí es importante establecer que nosotros como ministerio, como ministerio, se ha solicitado la información desde enero, uh -huh. se fecha. han emitido hasta la fecha, se han emitido cinco notas de solicitud de información, específicamente a la alcaldía, solicitando que nos remita... Eh, el tema de los diseños, cómo se han ido ejecutando todas estas actividades, todas estas actividades o proyectos uh -huh. en el relleno sanitario, lastimosamente a la fecha no hemos tenido respuesta. Ojalá que tengamos respuesta. Ojalá que sí, porque nosotros este en función a eso podemos realizar una evaluación más certera no y podamos emitir con con mucha con mucho criterio cuáles fueran, cuáles pueden ser las recomendaciones ya de manera concisa, ¿no? No es un tema político este. No es un tema político, es un tema técnico. Básicamente entendemos que toda la población de La Paz uh -huh. está ahorita atenta a esta situación y queremos darles esa tranquilidad de que todavía se puede, se va a seguir operando en el rellenos sanitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Vamos gracias. a una pausa y ahora tomamos